Canciller Álvaro Leiva, representantes de los 20 gobiernos que van a esta conferencia internacional... ...por la soberanía y la paz de Venezuela, en Bogotá. Si alguien de ustedes quiere, aspira, que las negociaciones políticas entre este sector minoritario... ...de la oposición, llamada la Plataforma Unitaria, y el gobierno bolivariano y chavista de Venezuela... Vuelvan a México solamente tienen que hacer algo en el comunicado oficial que ustedes aprueben pongan la exigencia de que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México en noviembre sencillito como es este. una vez que depositen Vamos a México otra vez. Requisito sine qua non. Si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino. Olvídense. Estamos hablando en injusticia. Estoy hablando de injusticia. Porque si tú firmas un acuerdo es para cumplirlo. Nadie obligó a Gerardo Blei a firmar ese acuerdo. Ni a Tomás Guanipa ni a Stalin González, ni a Luis Aquiles Moreno. Gerardo Blay, escúchame, no te caigas a coba, Gerardo Blay. No te dejes caer a coba, Gerardo Blay. Tú eres mi amigo. Somos amigos de la Asamblea Nacional que éramos diputados, ¿verdad, Silvia? Siempre nos llevamos muy bien con Gerardo Blay. En aquella época él era diputado de Primero Justicia, entre los años 2000-2005, hace cinco siglos atrás en el Jurazzi Par parlamentario. De ahí venimos nosotros, el Jurazzi Par parlamentario. Atención, mi panita Gerardo Ley, compañerito de cámara, no te dejes caer a coba. No hay forma, Gerardo Ley, no hay forma de que nosotros volvamos a México si ustedes no cumplen la firma, el acuerdo legalizado. Y depositan los 3.200 millones de dólares para el plan social que hemos consensuado entre ustedes, la plataforma unitaria de Venezuela y nosotros. No hay forma, compadre. No hay forma. No te dejes engañar.